Aguántalo ahí, que vamos a hablar de eso ahora, inmediatamente. Muy bien, muy bien. Abinader ordena la eliminación de la DICAN. es una decisión que sorprendió a mucha gente. El presidente Luis Abinader Corona instruyó este lunes al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Chu convocar el Consejo Superior de la Policía para eliminar la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional, DICAN. La acción requerida la derogación del párrafo 5 eh, de la orden especial número 024-2008 del 31 de mayo de ese año que creó la DICAM para que las funciones de estas sean realizadas por la Dirección General de Control de Drogas. El mandatario resaltó que la DNCD es el órgano ejecutivo creado con la facultad de eh, prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas del país. Abinader, mediante una orden ejecutiva, pidió a Vázquez ejecutar la nueva disposición oficial y que proceda a reunir el Consejo Superior de la Policía para que sea adoptada. Muy bien, vamos entonces, señores, a ver. Eh, Francis, tengo Francis acá. Bien, mira, adelante. Eh, yo quiero saber porque conjuntamente con la DICAN se, se estableció no antes teníamos antinarcótico ¿lo recuerdan? que el que Franklin Almeida. Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional. Que Franklin que llamaba, Almeida. Pero antes de la DNCD. No, no, sí, no. Señor. Sí, bueno, señor. sí. Sí, señor. Se creó la DNCD y luego eh, funcionaban paralelas y luego se quitó. No, papá. No, así no fue. ¿Cómo fue? No, no, no. Ahí existía. Eh, porque yo era fiscal de Claro, ley, bien. Sí, 85, sí, sí. Existía, existía la, el departamento antinarcótico de la policía. Bien, Nacional, antinarcótico. Hasta, hasta el 88. En el 88 interviene la ley 50 y la ley 50 crea la DNCD y a partir de ahí las funciones de ese departamento sí. pasan a la DNCD. Luego en el 2008... Franklin no, Almeida. No sabemos por qué Leonel Fernández. No, Franklin Almeida fue la, la tomó parte... Tomó esa decisión, sí. sí, pero fue ah, bueno, sí. el presidente. Okay. Tomó esa decisión de crear la DICAM. Así fue la, la cosa. No, no, yo quiero que me llamen, porque creo que se restableció la, el, se restableció sí, antinarcótico. Sí, sí, sí, pero, pero DICAN pero, pero empezó no, pero, como una entidad luego, de investigación criminal. No, no, no. Cuando se ¿Y ¿qué hizo la reforma DICAN? policial, Ajá. con la última ley que se aprobó, entonces que se divide, se divide en esos departamentos y se crea la DICAN, el DICRIN, eh, toda esa cosa. Ya, pero el dicrim razón porque en realidad se volvió otra vez al Departamento Antinarcótico. A lo Antinarcótico. que ya se Luego, había... Luego ese Departamento Antinarcótico se convierte en DICAM. Entonces ya esa parte que había sido reestructurada en lo que es el, el, la dirección de drogas, uh -huh. nunca hemos visto otra cosa que no sea una parte política y trajo más problemas, que más consecuencias que, que soluciones pero que la policía, su reestructuración así a medias, resulta un tanto mucho más eh, tentativo, como diría un amigo mío, para el presidente, el hecho de que haya un inicio de reformación a lo que ya hace tiempo, todo el país sabe que hay que reformar, que es la policía en general, pero una reforma estructural, esto era una doble función del Estado a través de persecución que ya le, dan, le habían relegado supuestamente a la persecución del microtráfico y que la DNCD era el tráfico, a lo más, a lo más grandecito. No, no, no, es una, era una distorsión. Pues yo estoy de acuerdo con que, se, que el presidente tome esta decisión, pero, presidente, Creo que deben ser más profundas, porque sabemos las consecuencias y los problemas que tenemos con una policía, que hay que también referirse que las Fuerzas Armadas hoy con el tema de la, la Armada de la República Dominicana y el tema de los coroneles, tiene una gran dificultad que ha sido denunciada recientemente por el número de coroneles que se han convertido. Entonces, en ejercicio, según la ley, si llegas a los 61 años de edad, para afuera. Si llega a los 40 años de servicio en la función, para afuera. Y ninguna de las dos se están cumpliendo. Entonces, esto es un asunto muy promisorio de ser que Luis Abinader, como hombre del cambio, se haga la profilaxis que se ha, per, se ha percibido. De, o se ha tenido siempre como interés okay. para que la policía sea verdaderamente un cuerpo civil, social, armado. Bien, gracias, Francis. Fulvio. Eh, doctor, agradecido bueno. de estar aquí con ustedes. Tengo que decirlo otra vez, gracias, porque por tengo que agradecerle también a Telenor la oportunidad de estar en el programa que más se ve. <risa> eso, eso, eso. Es eso es así. Así. La, es la intervención mía viene dada por pregunta que yo quiero que ustedes me contesten. Adelante. ¿A quién va a afectar eh, la disolución de DICAN? ¿La qué? La disolución. La, la disolución quién de quién DICAN. A, ¿A quién va a afectar? Bueno. Yo, bueno. Yo, yo entiendo que el propio narcotráfico, porque ahí lo que había. Era una dualidad de funciones. ¿A ¿Cuál bolsillo y, va a afectar? Y, y un, Bueno, algunos quizás generales. ¿Qué va a pasar con el peaje? Algunos coroneles. Muy buena pregunta, pero ven acá. Va fui. a pasar, a Dios. No, no, no, estoy preguntando. <risa> ¿Qué va a pasar? Sí, va a pasar se van a incrementar los... los precios. Pero son realidades que nosotros vivimos. Sí. sí. Sí. ¿Está la DNCD con la estructura apropiada para enfrentar, asumir el papel de la DICAN? Para eso fue fundamental. ¿Pero qué hacía la formado. DICAN? Porque hacía lo, lo mismo que la DNCD. Bueno, o sea, que la decisión del presidente yo la veo correctísima de eliminar ese tigraje. ¿Tiene la logística para convertir el microtráfico? Buena. ¿Tiene la logística? Para. Ah, pero entonces tú estás de acuerdo con lo que dice el presidente. Con el decreto de no, presidente? no, no, no. Yo estoy de acuerdo. Porque ah. yo estoy de acuerdo que se unifique en funciones ah, bueno. en estructura de estado. Claro. Y se le dé el valor que tienen las estructuras de estado. Eso yo estoy totalmente de acuerdo ahora. Es los bravitos que se van a poner. Hay alguna. que preguntarse <risa> muchas cosas. Y si la DNCD ya está a la altura de enfrentar verdaderamente el tráfico de drogas. Bueno, hay que preguntarle a los coroneles. Porque hay, hay, hay, hay muchas cosas. Eso va a incrementar también que haya peleas entre los dueños de, de esos espacios. ¿Cuáles espacios? ¿Los salones? Los salones. Los espacios del ¿Los microtráfico. La, ah, o sea, oficinas. Los de ah, va, oficinas. Va, va a incrementar la violencia entre ellos. Porque posiblemente podría haber habido antes una regulación. Son muchas cosas que hay que preguntarse. Entonces, cuando el presidente dicta a, a la disolución de la DICAN, venía un proceso de reordenamiento y estructuración de la DNCD. Ahí instruye a Chubasque de Interior y Policía para tratar el tema. Porque es un tema que tiene muchos años arraigado, décadas. Y no solamente lo tiene que enfrentar la policía, todos los organismos de inteligencia y también el pueblo eh, de frente a esta realidad, a esa triste realidad que hay. Entonces, esta iniciativa, señores, yo la veo como una iniciativa eh, primero valiente y también inteligente, tomando en cuenta la necesidad de adecentar estos grandes males y hacerle frente. Bien, Yerian. Miren, yo veo correctísima la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de ordenar verdad, a, a la Policía Nacional la eliminación del DICAN. Porque cuando nos vamos al fondo, a la historia, al contexto en el que se creó la DICAN, se creó por una situación, por un tigueraje del entonces jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín, porque tenía un conflicto de intereses. ¿Y qué hizo el Bueno, tengo un conflicto aquí, te creo otra institución. Y entonces, naturalmente, esto, esto se prestó a corrupción, se ha prestado a corrupción. Recuerden ustedes los casos de, de las denuncias, incluso eh, la droga y el dinero que se ha desaparecido por miembros de la DICAN porque fue una institución creada no con una base sólida, sino para complacer una situación de un momento, un conflicto de intereses entre coroneles y generales de la policía. Ahora bien, eh, eh, la pregunta que hace el compañero Fulvio, ¿está preparada la, la, la preparada la DNCD? Habría que preguntarle a esos coroneles y a esos generales. Y yo quiero que usted haga un ejercicio. Con esto voy a ser un poquito eh, arriesgado. Observe la diferencia que hay entre, entre los coroneles que dirigen otras dotaciones y los coroneles que dirigen la DNCD. ¿Hay diferencia? Oh, o prueben acá. Yo no, lo, yo no voy a decir nada. Pero al pueblo qué, que lo observe, al pueblo que observe la diferencia que hay entre esos coroneles, decir, tenientes de la policía que dirigen la DNCD y los otros, los que andan guayando de... la yuca en la calle. ¿Cómo es que tú lo Para va... que ustedes vean cómo viste. Pero diferencia en ah, todo. Con Rolex, de todo andan. Un, un, un coronel, ¿cómo, ¿cómo consigue un Rolex? Un teniente, ¿cómo consigue un Rolex? Y unos cadenones, y unos jipetones, y una... Pero ven bueno, acá. No, la jipeta es parte de, finca, de, de, de la indumentaria. Finca, buenas casas, que eh, buena casa, sus queridas. Eh. O, oh, pero ven acá, los celulares de última generación. No, pero vamos a ser sinceros. Bueno, si pero tú. no solamente la DICAN, también mm. la DNCD. Pero eso es un tema muy espinoso que yo prefiero... Eh, ¿verdad? Que se vaya dando la profilaxis. Sí, exactamente, al tiempo. Pero la realidad es que lo que hay que investigar es a quienes a quienes dirigen. Porque las, las instituciones son instituciones. Es quienes la dirigen, quienes las conforman, lo que la tuercen, ¿verdad? Y, y lo que le cambian el sentido de cada una de ellas. Vamos. Bueno, eh, no, voy a hablar mucho de esa vaina A mí me a mí me extraña que En medio de una propuesta, un digamos una, un planteamiento que se ha hecho en la República Dominicana de reforma de la Policía Nacional, y que el propio presidente se había hecho eco en algún momento, de la necesidad de reformar todo la, el aparato, la estructura policial, se tome una decisión, digamos, unilateral, eh, única, sobre una de las instituciones al que conforman la plataforma. Eh, creada por la policía que no Nacional. es parte de la reforma eso. pero no se ha hablado de, una, de reforma en realidad lo que se ha tomado es una decisión que quizá pudo haberse esperado el proceso de la reforma porque ahora yo me pregunto qué motivó a Luis Abinader a tomar esa decisión en este momento como de manera como rápida como aislada de todo el proceso que debería llevar la transformación de la policía y la modificación de la policía ¿Qué es correcto? Bueno, es correcto desde el, desde el punto de vista de que no era necesario duplicar esfuerzo. ¿sí? Sobre todo que aquí se ha preguntado, ¿estará en condiciones la DNCD? Miren, la DNCD fue creada en 18, 1988 con la ley 50. Y de allí hasta acá han transcurrido 33 años. Y por lo menos debe tener mucho más experiencia que dican que tiene solo 13 contando el 2021, que está incluso comenzando, pero vamos a ponerle que son tres. Entonces, en definitiva, yo pienso que ahí debe haber, algún, algo, debe haber algo que haya motivado de manera tan decisiva al presidente de la República a tomar una decisión, digamos, aislada, dentro de un proceso que se esperaba a futuro... Y que todo el mundo está de acuerdo que, había que, que hay que hacer un proceso de modificación de la policía, incluso cambiar su ley. Amado, Señor. eso viene por una planificación, eso no puede venir así a priori. Sí, pero ¿cómo es posible que si estamos... Porque si tú me dices a mí, nadie ha hablado aquí de modificación de la policía, de crear un, un, un movimiento interno para arreglar cosas transformación de la entidad. Nadie sí, ha hablado. Sí, sí, doctor. No, no, pero te estoy poniendo un ejemplo. Ah, okay. Suponiendo que nadie haya hablado de eso y que la policía está bien y, y la quiten, tú dices, bueno, está bien. Pero si tenemos un proceso, ¿por qué quitar la DICAN ahora, adelante, cuando todavía ni siquiera estamos en ese proceso? Ni siquiera estamos en el proceso Yo creo que tiene que ver con... No, espérate, déjame ver que Fulvio me... Yo creo que tiene que ver con la dualidad de la función que se estaba hablando en todas las estructuras. Sí, Ahora, pudo, la policía... Pudo, eso pudo, una, esperar, eso una, pudo una, esperarse para el proceso completo. En una quizás el, Por eso fue que yo dije al principio, sí. presumo que es el inicio de esa profilaxis que se ha esperado de la policía. En una presentación, Frank, eh, Francis, del presidente... Donde estaban hablando del seguro eh, total, un seguro completo para la policía sí. y también del incremento de los salarios que hubo. Sí. Dijo que la policía de República Dominicana iba a ser una de las policías mejor preparada, mejor equipada y que se iban a hacer serias transformaciones en el transcurso. Sí. Entonces, creo que esto viene dentro de un plan de, eh, de planificación, valga la redundancia. Uh -huh. Correcto. Para, no, no, de a, hecho, para actuar en los puntos más débiles Porque ese es uno de los puntos más débiles Por lo que involucra ese caso eh, Delicado, uno de los puntos más delicados mira Por lo que ex, eso involucra Mira, yo que eh, conversaba eh, Y me dice una persona que fue parte de la institución Como decía ¿Sí? Yayan, ¿Sí? se ¿Sí? formó ¿Sí? Sí, que se formó cuando Gumán Fermín, con una serie de conflictos de intereses. Claro. Y que él está de acuerdo. Tigueraje de Guzmán porque Fermín. Porque es un sentir de los que sienten por la policía. ¿Quién está que de acuerdo? Esa persona que ah, fue ya. de la institución. Ya. Y entiende que ciertamente se deben eh, caer esos santos. Porque incluso no es mentira que haya una especie de peaje. Y más en esa, en esa institución que hoy ya no va a tener funciones. Y esa era la pregunta que hacía Fulvio. Mira, lo correcto es que se mantenga la DNCD funcionando, porque la DNCD está creada por ley. Sí. No, no. Por el asunto de jerarquía. Y, de y la es la que tiene la función claro. en principio para el cosa. combate. La existencia de la DNCD y la existencia de la dican trabajando con en No, era una, el una, una distorsión. Tema, pero hay otra cosa. No ha reducido... El delito de al contrario. El 90, lo que ha hecho rico a los espérate, El 90%. Por ciento, lo ha ocultado y ha hecho que, que, que trabaje paralelamente al comercio normal. El 90% de los casos que lleva el Ministerio Público a los tribunales es droga. Aquí se llevan dos casos, dos tipos de casos: droga y homicidios. Ah, esa misma persona me, me comentaba. Eso es lo que más. Mira, la, esa misma persona. el 90%, que tiene, Sí. Que tiene que ser con el tema de las pruebas. Y es un asunto del Ministerio Público, me dice él. Del Ministerio Público. ¿Con qué prueba en, de qué? No, en la forma de procesamiento ah, okay. de los datos. Porque wow. también admite también admite que se han producido expedientes a, a personas que no, que no tienen la verdad. Y se le ha creado incluso personas que están en, en prisión preventiva... <risa> Y, y todo eso. Que tiene que haber una, una buena... Orquestación. No, pero no, no relaje, Francis. Todo el mundo sabe aquí dónde están los puntos de droga. Que yo con eso no mire... Pero claro. Lo sabe. Pero es que yo lo saben. El barrio entero sabe claro. dónde está el punto de droga y claro quién lo dirige. Menos no la Dican. Menos la, la Dican. Ay, qué raro. Frente sabe. a este problema. y tuve que se tiran. Yo le doy la razón. Se llevan, se llevan al que estaba en la esquina sentado. Mira, yo le doy la razón a mi amigo. Al que estaba hackeando. Se llevan al que estaba hackeando, ¿verdad? Sí. sí. Y después Mira. lo sueltan. Yo le doy yo la razón. Mira, yo le doy la razón porque en la combinación para procesar a individuos apresados por narcotráfico. Tiene que haber una buena orquestación en cuanto al Ministerio Público, que es el, el, el, el responsable de la investigación. Y como dice Amado, ellos saben que tienen no, la carga principal. Tú nunca, ¿Tú nunca has ido a un punto de droga? No, Usted, no, no, no gracias no, a Dios. No, no, no es necesario. No, no meta al Ministerio Público ahí. Pero, pero, pero, pero muchachos, tú venga. Dime, entra? dime, oye, ¿Ah? eh, no, no meta al Ministerio Público ahí. ¿Cómo que al no lo, lo, me, lo no usa? <risa> <risa> oye, el Ministerio Público lo usa. Oye, el Ministerio Público lo ¿Tú te crees? En una mesa lo tienen espérate, oye, No lo dejan ni llegar a óyelo. Oye, no lo dejan este, ni este, llegar oye, al esto, punto. Oye esto, ¿tú te crees que un muchacho que sale de la Universidad Católica Nordestana o de la UAS como abogado, que todavía ni siquiera se ha puesto una toga para ejercer, que gana un concurso, lo metemos a la escuela del Ministerio Público, lo preparamos en la escuela del Ministerio Público, lo tiramos a la calle a trabajar. ¿Tú te crees que ese muchacho Coño. va a darse cuenta del tigueraje que tiene el policía que está al lado de él? Que, sa que sabe, sabe que va con un no, Que no sabe que va con un cómplice. Pero por favor. Y no, y se pueden dar el caso de eh, transmilación. Mira, también. esos tigres, no, esos no. tigres, óyeme, esos tigres. Sí dan para que para venderme a mí que tengo 38 años en esto que me pasé 24 años en el Ministerio de Es matan un tiro le dan a frente a ti que a que que Tú que no te el cojo sentado y al ciego durmiendo. Tú no pero, te das cuenta, es, pero, ahí hay un tigueraje que Dios lo bendiga. Pero se puede dar, Entonces, dar también. Pero se puede dar también la triangulación entre los organismos que Que eso es lo que, que, que pide mi amigo, que, eso fue Ahora, lo que como me... esto es comunicación. Sí. Mi amigo Yerjan habló de un término que yo no entiendo. ¿Cuál? ¿Qué es eso de vaqueo? Vaqueo. Espérate, Israel. Eh, vamos a dejarnos de hipocresía. pero. Pero en serio. Cuando que... a ti, bueno, te, atracan, serio, está, cuando está a ti te atracan, lo digo con experiencia propia. Ah, pues te atracan. Si eh, o sea, una vez me atracaron aquí. Sí, ahí en la San Francisco. Y a mí me llevaron. Vamos a ver si tú lo conoces. A esos lugares, ¿cómo que tú lo llamas? Al, bases, punto, al punto de droga. Fuimos a tres aquí en San a Francisco de Macorís y a la oficina. Y tú entras y están ellos con su carota ahí. Y la droga está ahí mismo. O sea, dejemos de hipocresía. Y todo el pueblo lo sabe. Menos la DNCD, que extraño Pero, Y todo el mundo sabe como que es el todos de, sabemos, de tal En los delitos estos de, esto de, de persecución de droga No hay una víctima per se Si no es el Estado Es el, el Ministerio Público Es responsable de garantizar que no de Y el agente que, que hace sí. el arresto Oye, de garantizar la judicialización y, y, y cosa, justa oye, judicialización. Y otra cosa con el Ministerio Público, a veces, no todo, pero a veces, cuando están en la policía, llega un momento en que ellos mismos cambian su mentalidad. Los fiscales, fiscal, se convierten oye, en fiscales policías. Sí, porque entienden, porque entienden que no, que su legión. Me están preguntando no, aquí, ¿a dónde están? Oye, no es por mala fe, no, pero no. es porque entienden. Que, de, trabajo, que, que, tal, tigera, que es un trabajo que beneficia ama, a la sociedad. No, lo, una no pregunta. importa el método, no importa la forma, no importa el método. estamos resolviéndole un problema. Tú lo que, cree, tú lo que entiendes, que, es decir, es verdad, tú lo que entiendes que se, que se permea sí, sí, sí, el se estilo policial sí, sí, en un sí, fiscal que debieran pregunta, de tener una diferencia. Señor, ¿Cómo es posible que un ministerio público ande legalizando arrestos ilegales Ay. de la Policía Nacional y eso pasa? O sea, mira, esto cosa? no nos puede extrañar, es que eso es así ¿Cómo Pero puede ser que una un policía, Una pregunta Mire, el Fulvio va y pone una querella Que ayer ya me, me intentó matarme, por ejemplo Y, y me, la policía, la policía sale y, y, y busca a ayer preso Y después de está preso, cuando le dice al fiscal que está preso Que debió haberle hablado antes, cuando, desde sí. que pusieron la denuncia eh, le dice lo que yo ya yo lo tengo ahí preso, legalíceme eso. Y el fiscal, entendiendo que se le va a caer un caso, es un caso de un, hay una víctima, toda esa cosa, solicita. Yo quiero preguntarle a. a solicita no, al juez, una pregunta, una llamada, que juez ah, un arresto que ya está que ya hecho. Ya está hecho, sí. Yo, hay una llamada. Yo Julio. quiero preguntarle. Preguntar, señores, esto, probado, esto, es, esto ¿no? que está Buenos diciendo días. Amado Así. es la parte esto, más nodal esto, esto, esto del, del problema, debatemos. ¿eh? Yo quiero preguntarle algo a Manolo. Eh, ¿A Buenos a días. Manolo. Manolo. Bonilla. Hey. Ah, bueno, lo bonilla, bueno, lo bonilla, Manolo. Hey, ya, bonilla. Adelante Manolo. No, no, no, no no es Manolo que está ah, no es Manolo. ahí. Yo es que quiero probar. Ah, ya, ya. <risa> ah, no, no, no es Manolo. La ok, ok, me confundí. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Lo que dice mi querido profesor, eso es así. Lo único es que el Ministerio Público, una vez que tiene la persona presa, lo que le da adelante a ese expediente y no investiga nada, nada, nada, nada, nada, nada. Entonces lo que sucede es que vienen, pan y le meten prisión preventiva sin antes investigar y de ahí la gente puede estar ahí en Vitevalle, en el centro de rehabilitación eh, haciendo 10 años por algo que era mentira y que ni siquiera había visto droga en ese tiempo. Sí, Pero eso pasa. Así, no investiga nada, el Ministerio Público no hace nada. Pero tú sabes quién, quién sabe es responsable de eso. la policía. Tú sabes quién es responsable de eso. No es el fiscal que está en el día no, a día claro del Ministerio que no, Público. La policía, ¿Tú sabes? No, no, no. ¿tú, tú sabes quién. Las autoridades superiores del Ministerio Público. Te voy a explicar por qué. Ningún sistema del mundo, sí. hoy, oy, Óyeme esto, ningún sistema del mundo está preparado para judicializar toda la conflictividad penal que produce su sociedad. De hecho, los, eso, americanos, eso es sí. los americanos judicializan menos del 20% y es mucho para ellos. Una Mira. pregunta. Ahora, ¿Cuál es el problema? Oye, esto, Pero espérense, déjeme concluir el tema. Finlandia. Oigan esto, ¿qué es lo que pasa? Que en esa Procuraduría General de la República, no sé ahora con Miriam, que tiene otra mentalidad, que es una juez de 50 años, bueno, pero antes, todo el tiempo no había forma de que el Ministerio Público aplicara salidas alternativas al proceso que están en el código ¿Ustedes saben por qué? Porque desde que alguien se quejaba, una víctima que le dieron una salida alternativa al tipo que, que, la, que la pellicó, para poner un ejemplo cualquiera, sí. entonces cogían para la Procuraduría y la Procuraduría venía a investigar a un fiscal por haber hecho las cosas como dice la entonces, ley. Entonces castigaban al fiscal sí. habiendo Exacto. utilizado qué, la herramienta legal. Le en ah, no. el ah, no. caso? No, no, a... no le doy para adelante. Le doy para adelante a todo lo que vean Visto en la boca de la D.N.C.D. un tutumpote. Que que es o sea, un agente Antonio del Punto. No, Usted es una, eso era, una gente. Porque eso es un Juan eh, Normalmente siempre no, en la boba de la se montan al consumidor. Mira, de, de, de, de pero déjame antes. preguntarle algo a Manolo Bonilla. Oye, él, antes, Francis. saludar a, a Cucho, que está viendo y está muy interesante, pero yo no sé si Cucho está de acuerdo con que se quiten algunos amigos de él ahí. Y saludar a Cucho. Y te manda saludos, Cucho. No, no, no, no, Francis. Preguntarle sí. a Manolo Bonilla, que, que es obligado. Ay, ¿Por suelta. qué es que este hombre ha escrito sobre esto sí, hace sí. años? En clase social. Manolo Bonilla. ¿Va a afectar esto la economía soterrada <risa> con los ingresos que genera? Lo van a mover bueno, para, para la clase Vamos social. a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la eliminación de la DICAM? Háganos el feedback. 82945.